Kilómetro, ¿no? o más, 15 kilómetros, ¿no? Bueno, Diego, ya estamos de vuelta, nos volvimos a encontrar. Bueno, Pasó bien. tiempo, pero siempre firme con vos acá en Madariaga. Así es. Como sí. viene? Exactamente. Y el pescado está, sí. eso es lo importante que está, Lo grande, que está costando comer. Eh, por lo frío que ha hecho, eh, pero bueno, as, así es Madariaga. Y lo que tiene que acá, puedes sacar el pescado de, de tu vida también, porque hay un récord de 2,650 kg. gramos Y de ahí para abajo hay de todo kilaje y, y el de 3 kg no va a tardar mucho en salir. No, ya, ya se va a ir en cualquier, pero, momento. En cualquier momento. Bueno, ah, entramos en veda, ¿no? Eh, sábado, domingo y feriado. Exactamente. Arrancó la veda el primero de septiembre hasta el primero de diciembre. ¿Y el cupo bajó a? Eh, 20 pescados por persona. Ah, 20 por 20 caño. por caño. Bueno, vale. Y bueno, y se puede entrar a fines de semana y feriado. Perfecto. Así que bueno, nos esperamos ahí? a todos eh, para disfrutar un día lindo de pesca, pasarla bien. Y bueno, nada, como siempre para adelante, bueno, adelante. dale. Vamos a ver si tenemos su archivo. A ver qué pasa gracias. Gracias a un que... Así con de costado. A ver, a ver. Terrible pescado. Hermoso. Ahora lo vamos a pesar y vamos a foto. ¿A quién se lo dedicamos esto? A mi hijo, ¿Quién está? Vamos, Dios. Bien ahí. Esto va ahí lo vamos a dedicar a Gabriel del Pescador TV también Hermoso. Viene mi amigo a caña no doblada. Un pescadito. Acá el padre el Al toque. Esto es la sala de Mariana. Sábado 24 de septiembre. Adentro.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 Tiene muy buena acción de punta, como pueden ver, como que es de 10 a 20 libras de resistencia, 8.800 pesos, inexistente, no se la pierdan. La Unión Pesca presenta su nueva parrilla Cactus, muy práctica, viene en tres piezas, las patas cumplen la función de estacas,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 Caña Shimano FX de fibra 1.98 en dos tramos, 10-20 libras. Pasa ahí los aptos para nylon y multifilamento. Se le suma un reel spinit Bahía, tanto manija izquierda como en derecha de cuatro rulemanes, freno magnético en relación 6.3 a 1, cargado con nylon Lexus. Se le suman 3 juegos de gomas más anzuelo. Esto sale 18 cuotas sin interés de 1300 pesos. Apúrate porque se agota.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 Padre y e hijo, Carlos Punto en la sanada. Vamos Martín Viejo, nomás, Principiante Martín. Yeah. Matías. Ahí seguimos. Este, ¿Qué es Teo? No ¿Yo lo que es esto? No es. ah, es. ¿Dónde estamos, Teo? Eh, amigo? Estamos en la laguna de la Madaria acá. ¿Qué, ¿Qué es esto? Hermoso pescadito. ¿Y a dónde vino? ¿A quién se lo dedicamos esto? Este se lo dedico a mi viejo, que ah, la comió. Bien ahí, seguimos pescando. Sí, no, no. No, no. No, otro, otro pescadito otro ¿no? no, Estamos en la zona de Madariaga. Con los amigos acá de Buenos Aires. Y yo... Es padre hijo, padre hijo. ¿Sí? Se desafiaron hoy.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 Gracias chicos, de verdad, gracias por todo. muchas Muy gracias bien, a ustedes bien, Sábado, eh, perdón, domingo 25 de septiembre Ah, ahí, David. ahí Hermoso pescado y el Pescado de la salada madariada. Terrible, acá estamos con los amigos Bueno, acá está la barraron la bestia Lindo pescado, hermoso Ahí está la balanza en cero Vamos a pasar todavía a ¿eh? ver Ahí está, señores. 1,950 1,950,000. Vamos a consolar. Ahí está. 1,950,000. ¡Qué eh, grande, David! Ah, bueno, eh. ¡A quién se lo dedicamos, David, esto? ¿Este? Sí, al amigo, amigo Claudio. Sí, sí, si quién te va a sacarlo a Bien. Terrible pescado, General Madariaga. Alto trofeo. Seguimos pescando. veníamos a presentarle algo que es nuevo en el mercado eh, de la línea Shimano, el modelo Stimula. Ya era conocido antes en cañas de spinning, de byte, incluso también de pejerrey, pero salió un nuevo modelo tanto en spinning como en byte. En spinning salieron en 5 medidas, eh, diferentes librajes, diferentes potencias, en un tramo, en los tramos, y de byte lo mismo. En de byte vinieron 6 modelos, eh, diferentes librajes, diferentes eh, medidas.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 eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Estamos llegando a Mar Chiquita. Sí, sí. Vamos a, ir a una casita de pesca A ver si nos subimos a unas plomadas algo Y sí, vamos a ver. ¡Carajo! No Acá no no ver. Martín está analizando y mirando el mar. A ver si. Todavía mirando ahí. Ahí, me tienen que hacer pescar, así que elijan bien. ¿eh? ¡Qué maravilloso día nos tocó! Miren, gente. No hay nada de viento. Hoy va a ser como unos 20 grados, la verdad. Increíble. Espero que se dé el pique, miren qué buen día, estamos en invierno gente No, hace sé mucho que no venía acá el mar Qué lindo, qué lindo Mirá Aquiles ¿Quién me no va? Mirá. ¿Todo bien? ¿Te gusta el mar? Y ahí El, el mar. mar Mirá, el tipo se está preparando, míralo Él va a tirar todas las cañas, yo no me voy a meter no, no, porque... mirá. Mirá, mirá. ¡Vamos papá! ¡Vamos, papá! ¡Viva papá! ¡Oh! Aprendemos.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 ¡Mira Impresionante, mira eso ah, Vamos los pibes, se la estamos poniendo. Son muy grandes ¿Cómo? estas cañas para tirar, hay que tirar muy muy lejos. ¿Eh? Se ha perdido la cuenta amigo, miró uh.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 en facebook Comunes y bueno, hoy queríamos mostrarle eh, lo que es un poco el combo de shimano el modelo caius que es una caña de 2 ,10 metros 10 de 2 tramos ¿sí? Ahí, muy cómoda para, transport para transportarla ¿sí? con el reel caius también excelente el combo ya viene así armado de shimano directamente la caña es una caña toda de grafito, de acción de punta, con pasahilos de óxido de aluminio, con muy buena acción de punta, de 20 libras. Realmente excelente. El reel, bueno, el caño ya es un clásico, 7.2 de recuperación. Lo tenemos en manija derecha y en maneja izquierda, ¿sí? En San Blas, el paraíso del pescador deportivo Carranza Pesca, te esperas para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258 en Facebook Carranza Pesca Turismo. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunícate al teléfono 2267-527404. Grande Matungos de la Salada Grande de Madariaga, Pescalo junto a Diego Palas.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 Terril, mamá. Ahí viene el pescado, mira, mira, mira, mira. ¡Eh, Mirá, mirá, mirá, mirá. Yeah. Hey, boludo! <risa> ¡Eh, boludo! ¡Qué pedazo de bicho, papá! ahí saqué la segunda yo, mirá mirá lo que es eso, vamos a una foto impresionante vamos ¿vale? a <risa> seguir pescando hermosa ¿eh? está buena esa la plomada más arriba, ojo Che, qué broto el amigo, ¿eh? Buena, ¿eh? Uh, ¿Cómo le dimos hoy, eh? Muy bien. Muy bueno. Bueno, Martín, mirá qué pescado, papá. Charpado, amigo. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Por descuarta tiene, Muy bueno, che. Bueno, me voy a levantar la que tengo allá. Dale. ¿Dónde estamos bueno, ubicados bueno, ahora? Allá tenés Mar Chiquita. Allá, Mar Chiquita. Si doblás, si